Estamos en contacto telefónico en este mismo instante con el licenciado Carlos Elín, viceministro de Tesoro y Crédito. Eh, Carlitos, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Marcelo. Muchas gracias por la invitación de este prestigioso medio. Un saludo para todos los radioescuchas. Primero vamos a las recaudaciones. El país está en cuarentena, eh, no está pagando nadie, casi sus tributos. ¿Cómo está? ¿Cuál es la situación de recaudaciones del Estado? Bueno, Marcelo, eh, ha habido una caída obviamente en las recaudaciones tributarias respecto a la gestión 2019, aproximadamente en unos 3 mil millones de bolivianos. Esto principalmente porque a partir del 17 de marzo cuando comenzamos la cuarentena las personas eh, dejaron de pagar sus tributos porque no podían asistir obviamente a las entidades financieras porque hubo un párate de todas las actividades económicas y evidentemente esto hizo que las recaudaciones por impuestos nacionales comiencen a disminuir. ¿no? Sin embargo, el Tesoro ya tenía algunos recursos que había estado ahorrando principalmente por dejar de gastar en algunos de los gastos superfluos que en la anterior gestión se realizaban. Por ejemplo, de compras de combustibles que no llegaban al país entre diciembre y abril del año 2020, estamos hablando aproximadamente de 400 millones de dólares que el país deja de gastar en gastos que no se justificaban que se realicen. Y lo raro de todo era de que, eh, los combustibles no llegaban al país en muchas oportunidades, ¿no? Después en algunos otros gastos, por ejemplo, el, un, un tren de Cochabamba que el gobierno decidió invertir con recursos del tesoro de aproximadamente 600 millones de dólares que se iba a construir sobre rieles antiguas, iban a, hacer, a conseguir supuestamente... Eh, vagones desde Bielorrusia por el doble de los precios que podrían haberse conseguido acá mismo en Brasil y la velocidad de transporte que iba a tener, obviamente este tren no superaba los 30 a 40 kilómetros por hora, en fin, había muchos temas que pendientes que las auditorías comenzaron a cuestionar a cada uno de los proyectos que anteriormente fueron aprobados y que eh, se dejaron obviamente de gastar en esta gestión a partir de noviembre de 2019, ¿no? Entonces, con todos esos ahorros de gastos superfluos que se tenía en la anterior gestión, se empezaron a tener algunos recursos del Tesoro, con lo cual hoy en día estamos pagando los bonos, principalmente lo que es la canasta familiar, lo que es el bono familia, y la próxima semana comenzamos con el tema del bono universal. ¿no? Carlos, con la claridad y transparencia con la que siempre usted ha manejado, se ha manejado como profesional. Hoy es el viceministro de Tesoro y Crédito. ¿Quiere decir que solo con los ahorros se están cumpliendo con estas obligaciones, que no hay desajustes, es decir, que no hay carencia y que, por ejemplo, la postergación del pago del bono universal no tiene nada que ver con que no hay plata, como ha dicho el movimiento del socialismo? Eh, bueno, Marcelo, primero que nada hay que tomar en cuenta qué Estado recibimos desde noviembre de 2019, ¿no? Eh, habría que preguntarle al candidato del movimiento socialismo, Arce Catacora, por qué sobregiró todas las cuentas de las entidades públicas en más de 20 mil millones de bolivianos. ¿Qué significa este sobregiro? Significa que el ex ministro lo que hizo fue gastarse la plata de más de 560 entidades públicas que dependían de la administración central, ¿no? Tomó plata ajena de otras entidades y las comenzó a gastar en todas esas obligaciones y compromisos políticos que tuvo, ¿no? Sabemos de muchas de obras fantasmas con los gastos de la UPRE, muchas de las obras también con el Fondo Indígena y con recursos de YPFB. Entonces... Cuando recibimos ese Estado tuvimos un sobregiro, es decir, el Estado desde el TGN le, de, le debía más de 20 mil millones de bolivianos en solamente la cuenta en boliviano. También había una cuenta en dólares, la CUD en dólares, donde también estaba sobregirada, es decir, gastó plata de otras entidades que tuvimos que ir reponiendo en primer aspecto. no. Segundo aspecto, este sobregiro no significa que dejó canceladas todas las deudas. El ex ministro y candidato actual también dejó deudas de aproximadamente 3 mil millones de dólares en obras... ...en lo que viene a ser la construcción de carreteras. Se gastó recursos de la cooperación internacional y evidentemente con todo este bache... ...que teníamos en noviembre y diciembre de la gestión 2019... El, el movimiento al socialismo y el ex ministro creyó de que el estado se iba a parar, por eso creían que eran los únicos que podían manejar este estado, que lo dejaron obviamente prácticamente en cifras negativas. Sin embargo, con eh, la actual a, administración lo que hicimos fue dejar de gastar en estos gastos superfluos, reponer algunos de los recursos, no significa que las finanzas públicas en el país están obviamente eh, salvadas, están diezmadas, tenemos un parate, dos parates hemos vivido, el primero que ha sido entre noviembre y octubre, octubre y noviembre de la gestión 2019 y ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, esto ha sido un golpe muy fuerte para la economía, para los recursos del Tesoro, cumplir con todas esas obligaciones que el gobierno anterior dejó y obviamente tratar de sopesar todo este bache que estamos viviendo, obviamente, en la actualidad. ¿no? Ahora, no solamente son recursos del Tesoro con ese ahorro de esos gastos superfluos, como le digo, tuvimos que cubrir muchos huecos que dejó el anterior, la anterior administración y tuvimos que recurrir a créditos de liquidez. Prueba de ello es que salimos el año 2019, retrocedimos en el tema del déficit fiscal. Cinco años consecutivos de déficit fiscal... En, este, en solamente un mes y 17 días, Marcelo, frenamos el déficit con la tendencia que se tenía. Iba a alcanzar aproximadamente 9.5% del PIB. Sin embargo, logramos frenar en ese un mes y, y medio y cerramos la cifra con 7.2% de déficit. Es decir, retrocedimos tres años. Mejoramos lo que en tres años anterior el gobierno anterior venía con esa tendencia de gasto. ¿no? Entonces... Los recursos de esto de enero y febrero nos han servido para comenzar a pagar, obviamente, los bonos asistencialistas que ahora estamos dando, ¿no? Entonces, tuvimos que recurrir a créditos de liquidez. El Banco Central nos ha proporcionado créditos de liquidez en base, obviamente, a esos programas fiscal financieros que se concerta entre el Banco Central, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Planificación. Esto ha sido, nos ha dado un poco de oxígeno para empezar a pagar a empresas, para empezar a pagar todas esas deudas que el gobierno anterior dejó y para cubrir obviamente ese hueco del sobregiro que tuvieron en la, los anteriores 14 años ¿no? también hemos recurrido a créditos externos no porque la cooperación internacional está muy interesada en colaborarnos por ejemplo el Fondo Monetario Internacional ya nos desembolsó 327 millones de dólares para justamente cubrir algunos de estos pagos de los bonos lo de la suspensión del bono universal su consulta Marcelo el día 27 de abril, es decir, este lunes, comenzamos a pagar el bono canasta familiar para el grupo de las personas que recibían el bono Zurdo y que son las madres embarazadas o que tienen niños hasta de un año y medio. Y también al grupo de discapacitados. Eso fue el día lunes. El día martes se comenzó a pagar lo que es el bono familia para el ciclo inicial prekinder y kinder y el primer grado de primaria y se tenía programado para este jueves realizar el, el, comenzar con el primer grupo del bono universal, porque está dividido en cinco grupos no comenzamos, Marcelo porque hoy día estamos comenzando a pagar la renta de vejez es decir, la jubilación de rentas y pensiones, entonces si nosotros incluíamos este nuevo grupo del bono universal íbamos a duplicar la cantidad de personas que iban a estar en todo el sistema financiero recuerden ustedes cuando empezamos el pago de los bonos el viernes 3 de abril con el bono Canata para las personas de la tercera edad, la renta dignidad, la gente se agolpó, la gente tuvo que hacer largas colas, tuvimos muchas críticas y que lo que quisimos hacer hoy día fue preservar obviamente justamente la salud. El orden de que el sistema financiero pueda atender a toda la población, pero no duplicando la cantidad de población. El pago solamente se ha postergado hasta el próximo día martes. ¿Por qué el día martes? Porque el día viernes es feriado el sábado no trabaja el Banco Central, no realiza desembolso, sí va a trabajar la banca, pero sin embargo el Banco Central es quien dispara todos los pagos de todos los bonos del sector público. El día lunes tenemos el pago de lo que vienen a ser las Fuerzas Armadas y la Policía para preservar obviamente la estabilidad y seguridad, y el martes comenzamos regularmente nuevamente con un nuevo grupo del Bono Universal. Entonces es cuestión de orden, Marcelo, y de preservar principalmente la vida y la salud de los bolivianos. No tiene nada que ver la falta de recursos, los bonos están garantizados, tienen una vigencia de 90 días, no hay que desesperarse por cobrarlos el primer día, tenemos todavía a partir del día que empieza a cobrar cada uno de los grupos 90 días para poder cobrarlos. Eh, finalmente, los municipios se han quejado, sé que se han reunido con el ministro de Economía, con el ministro de Desarrollo Productivo, eh, claro, al reducirse los ingresos por el tema de eh, los impuestos, pues la coparticipación también se ha reducido en las arcas municipales. ¿Cómo se va a resolver, Carlos? Eh, entiendo que están trabajando en eso para auxiliar y socorrer a los municipios que dicen que eh, se quejan, dicen tenemos presupuestado pero no tenemos liquidez. Sí, Marcelo. Una cosa es el presupuesto y otra cosa es la liquidez, como usted ha dicho, no el efectivo que tienen los municipios. Sin embargo, si observamos las cuentas de los municipios, gobernaciones, universidades, estamos hablando de un poco más de 15 mil millones de bolivianos que tienen estas 370 entidades seguramente los municipios más pequeños son los más golpeados, porque no solamente las personas viven al día, sino las entidades o el país mismo, podría decir, vive al día. ¿no? ¿Por qué? Porque somos un país de que el anterior gobierno no trabajó en dar esa sostenibilidad y seguridad principalmente a las entidades públicas. ¿no? Por lo tanto, eh, lo que se está trabajando ahora es justamente en ver cómo vamos a paliar estos, este bache de estos dos meses. ¿no? Eh, para ello, obviamente, eh, se le está dando soporte principalmente al tema de universidades, al tema de las gobernaciones también con el fondo de compensación, el tema también de los municipios está trabajando viendo el tema de sus proyectos que han sido priorizados para que veamos la forma ¿no? de que el gobierno nacional a través de los fondos de fideicomiso puedan paliar esos compromisos de gastos que tienen. ¿no? Pero evidentemente ahora lo que debemos preocuparnos y el tema número uno, Marcelo, es el tema de salud, el tema de preservar la vida. Se están haciendo compras aproximadamente de 500 respiradores al país, habilitando hospitales, habilitando justamente espacios para poder paliar este tema del coronavirus y esa es la prioridad en la cual nos tenemos que enfocar todas en las entidades públicas, tanto municipios, gobernaciones y gobierno nacional. Es por eso de que nosotros no hemos escatimado esfuerzos, las medidas paliativas que estamos tomando para poder luchar contra el coronavirus y el tema de, obviamente, los recursos a la población no ha sido diezmada, ¿no? Nosotros seguimos trabajando en ese tema, tenemos un fuerte apoyo del Banco Central de Bolivia, ...que en este momento... Con el apoyo que se ha tenido para todo el sistema financiero, se encuentra más sólido que en la gestión 2018. Hemos incrementado las reservas internacionales, tenemos mayor liquidez en todo el sistema financiero y ahora sí podemos decir que tenemos un sistema sólido con las medidas, obviamente, de políticas monetarias no convencionales que se han aplicado, con la compra de rebono, inyección de liquidez a todo el sistema financiero y esto ha permitido también a que la población tenga esa seguridad y que vuelva a depositar sus recursos en el sistema financiero. Por eso es de que las reservas han subido, eso es una muy buena noticia, de que la liquidez está por encima de lo que se tenía en el 2018, segunda buena noticia y tercera buena noticia es de que nuevamente los depósitos en el país, en el sistema financiero, son superiores a los créditos. Eso es muy importante porque en la gestión pasada ya los depósitos, los créditos habían depositado, eh, superior, estar superior a los depósitos y eso obviamente era un riesgo, ¿no? Ahora hemos revertido esa situación porque la gente confía en lo que es el sistema financiero que se encuentra sólido y es por eso que tenemos los resultados obtenidos Carlos Slim, le agradezco muchísimo, es viceministro del Tesoro y conversando con el de Radio vía Skype en este tiempo de cuarentena, le agradezco Carlitos, habrá otros temas, me gustaría hablar de los créditos al sector empresarial pero lo haremos en otro momento, muchas gracias Claro que sí Marcelo siempre presto para cualquier oportunidad un saludo para todos los radioescuchas